la gruta, disculpa, el cautiverio a veces es veneno, cicuta, estoy aislado lejos de la marabunta, afuera hay lobos hambrientos de punta a punta y esto me preocupa, caímos a las flamas como cupa. Digo ser inocente aunque todo me inculpa No sé qué hacer si el perro del infierno me visita No sé qué hacer si un día tu Cristo me resucita Estoy peleando por conservar la cordura Soy cara duro en Honduras de esta cultura de mente futura Algunos sufren enfrentándose a sí mismo Son mismo tratando de no mojarse con cinismo sí Exhiben sus vidas hacia los otros En un universo que no es ajeno a nosotros Se van cambiando de rostro, de imagen, de parafernalia Adictos a los likes se ven llorando por Italia yo Yo solo un paria yo, uso mi rabia yo Disfruto de la soledad converso Conmigo mismo, con mi gato, mi cerveza Estar aquí encerrado me da más certeza Estar aquí me llena de certeza yo Mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas Como el ébola Busco continuar mi viaje pero soy mi rémora. Busco edificar imperios un castillo en Génova. Qué bola, qué bola, haceré qué bola. King Ghidorah, ya tomé mi píldora de víbora Soy esa leyenda que encerraron dentro de cuatro paredes Con esperanza y mercedes, tengo un crush en este sitio pornográfico Fantástico, mientras tanto la tierra cambió su nombre a trágico Y es clásico, y es cáustico, te quieren ver caer Quieren dejarte con lo básico, de vuelta a los capullos Convertidos en parásitos Mis pasos siguen el eco, mi corazón que está hueco Estoy seguro en esta cueva afuera, no hay manera, no huevo Mis pasos siguen el eco, mi corazón que está hueco Estoy seguro en esta cueva afuera, no hay manera, no hueco. Mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas como como como Jack Mac baby, Jack Mac baby Ya, en la cueva, me en la cueva, en la cueva, me en la cueva, me en la cueva, me. Mis líricas vuelan como gárgolas en la cueva, en la cueva.